Cuando yo era niña, me, mi abuelo me decía siempre, el que mucho abarca, poco aprieta. Pero cuando yo quería acordarme de lo que decía, para mí tenía mucho sentido el otro lado, ¿no? el que mucho aprieta, poco abarca. Entonces siempre quise meterme como un poco a todo. Preferí saber un poquito más de muchas cosas que hacerme especialista en una sola cosa. Y entonces en ese aspecto creo que no soy tan ambiciosa, ni busco dinero, ni nada. Como que busco divertirme, estar pasándome la bien de aquí a que logro mis objetivos, no sé qué pase en el mundo. Y pues intento divertirme. Yo creo que eso es como lo que más comanda mi vida. Hago lo que hago por, por placer, sea lo que sea. Son 12 años, lo que conocí fue el fuego. Y después, cuando como 5 años después, me regalaron un hula-hula en mi cumpleaños, una amiga. Estuvo muy bien porque me cambió la vida en términos por lo menos malabarísticos. Claro. Me, o sea, sí, me revolucionó. Cuando Empiezas a hacer un malabar, se te empieza a quitar lo torpe, por ejemplo, ¿no? O sea, eres más bueno en, en todo. O sea, se te va a caer algo y lo, haga, o sea, lo cachas mejor o, o no sé. Cuando te das cuenta, estás abriendo una puerta mientras con la otra estás... O sea, te vuelves operativamente más funcional. Y a eso le llamo yo un cuerpo inteligente, ¿no? Cuando solito, sin necesidad de realizar cualquier tipo de razonamiento, él resuelve sus reactivamente lo que le va pasando. Y entonces el chiste sí es, es ponerse flojito y no pensar. para las vías respiratorias y a largo plazo pues no sabemos qué nos vaya a pasar ¿no? somos yo supongo que la primera generación que andamos viendo qué le pasa al cuerpo respirando tanto queblar gasolina y citronela y demás Pues lo sorprende, a mi familia le sorprende lo han aceptado porque siempre son muy libres y permiten que hagamos lo que queramos en ese aspecto pero sí recuerdo alguna vez que mi mamá me dijo, es que tú sí tenías alternativa, ¿no? Como que creo que está muy, muy tildado de que es como, pues de chavos que no tienen otra opción o que si se dedican a ellos porque, no sé, ¿no? Y la verdad yo, me resonó en la cabeza y dije, pues con mayor razón, si yo tenía alternativa, pues que me dedique a ello, reafirma que lo hago porque me gusta, ¿no? Que no es que vea yo ahí una última salida a mi situación. Pues bueno, La Adicción es un grupo de gente que sobre todo hacemos hula-hula. Nos encanta reunirnos el primer domingo de mes. Y empezó cuando nos dimos cuenta varios que, que habíamos y que estábamos dispersos por el DF y que no nos conocíamos. Y entonces por internet nos pusimos de acuerdo, nos juntamos. Pues la banda juega, sobre todo juega: juega, juega, juega, juega, juega. Y a veces damos talleres, nos gusta tomarnos fotos, hacer lanzamientos y sobre todo lo que nos gusta es en algún momento sentarnos en el piso haciendo un círculo y presentar numeritos. Espero estarles ayudando en algo porque... O sea, a mí me parece que estamos, por ejemplo, conociendo la ciudad juntos. Y eso también está bueno. ¿no? O sea, estamos logrando que los de Iztapalapa se muevan hasta Polanco o que los de Polanco se muevan hasta Iztapalapa. O sea, aunque digan, no hay puro Chaca, al final le caen. Y entonces... Yo por eso digo que los vínculos es importante, pues porque estamos logrando que en un mismo evento se congregue gente que viene desde diferentes estratos sociales, culturales, económicos y de todo. ¿no? Yo creo que en principio es una familia solidaria, ¿no? como punto de partida, ¿no? en donde los integrantes todos son solidarios entre sí, todos somos amigos, nos gusta juntarlos, intercambiar cosas, o sea, como punto de partida. Pero yo creo que no estamos al margen del sistema, que en realidad hay hueco también para nosotros. Y que ahí es por eso lo que digo, o sea, ahí es donde tenemos que ser hábiles, inteligentes y ver de qué manera podemos quebrar el sistema, pero en cortito, ¿no? Con nuestros amigos y cómo nos... Y en ese aspecto, pues nosotros sí tenemos la libertad, o hasta cierto punto la libertad, de trabajar con quien tú quieres trabajar y no con quien te toca. Y entonces, pues ahí es donde puedes intentar crear formas laborales un poco más o un poco menos brutales, si lo quieres ver así, ¿no? Sí. O sea, creo que es la única manera de que decimos, ay, qué mundo tan feo, pues la única manera de hacerlo un poquito diferente es de inmediato, ¿no? Y entonces, pues en ese sentido, mi estilo de vida, pues intento ser una persona justa, que se vincula con el mundo, equitativa, este, incluyente. ¿Qué va a pasar en 20 años? Cuando nuestros hijos, si es que tenemos o nuestros nietos, o nuestros sobrinos, nos digan, oye, y cuando el mundo se estaba yendo a la verga, ¿Tú qué hiciste como para, por lo menos en tu entornito chiquito, como para que no fuera tan rápido? Sí es algo que me importa. Y creo que es necesario que al menos como un milagrito salga la burbujita por ahí, les digo, y que flote un ratito y que parezca que es invicta. Y que nos haga creer que sí es cierto que otro mundo es posible y que se asoma de pronto a este... Muchísimas satisfacciones Más que Problemillas o el asalto Cosas así, pues en realidad Gajes del oficio, por lo demás He sido muy feliz En estos 12 años, Entonces, pues qué bueno que O sea, no lo cambiaría, si lo volviera a ver 12 años atrás Sabiendo lo que podría ocurrir, diría así Lo volvería a hacer sí, pues. No me imagino de viejita Jugando con fuego ¿no? Pero bueno Por lo demás, sí me imagino de viejita Todavía jugando hula hula en las... En el jardín o en el patio de mi casa, eso sí seguro, ¿no? Pero bueno, quién sabe.